Manos. ¡Live! Hola, hola. <risa> A ver, coméntanos cuánta gente va, va viendo. Buenos sí, sí, va días. entrando gente. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Estamos aquí un poco sobados. No que sé si, mal, un momento, ¿les escucháis bien? Porque es que estáis un poco lejos. Los um, pájaros. Ya, pájaros. tenéis que hablar un poco fuerte, yo creo, para que os oiga mejor. <risa> Pero, ¿nos oyen o no nos oyen? Sí, sí, sí. Bueno, de momento nadie dice nada, dicen hola. Sí, me voy, me voy. Uy, qué bien nos oye. Somos que bien, Sí, se oye bien, bien, bien, pues? bien, Qué bien, me Qué bien, Genial. Ya somos casi 100 personas, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué guay! <ríe> ¡Bravo! Estamos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto, María? ¿Tú? Pues... Perdona, primero yo creo que tenemos que decir que hora es aquí, porque ah, pues, estas, para que ¿no? estas caras de desobados... Sí, <ríe> Las seis y media de la mañana nos acabamos de despertar para sí. hablar con vosotros. O sea, literalmente sí, sí. hace diez minutos, pobrecitos, que han salido de la cama. Yo diría un poco menos. Sí, diría dos minutos. <ríe> Pero bueno, Vamos. es lo que hay, no hay otra. Aquí estamos. ¿Cómo va por Australia? Pues muy bien, va muy bien. Sí, sí. De, bueno, descansando también un poco, ¿no? <risa> el, el, el tute que tenemos ahora mismo de este quemazón. Ponemos los temas y venís, porque es bastante importante eso. Sí, este sol no te pone morena, te quema. Así que, o sea, todos atentos con eso. <risa> vale, Marta, cuéntanos un poco el, el tema de estudios. ¿Qué se puede estudiar aquí, en Australia? pues lo que quieras realmente, puedes estudiar inglés, puedes estudiar un curso profesional como puede ser por ejemplo, pues Business o Marketing, Recursos Humanos, de hecho puedes estudiar lo que quieras. ¿Y qué es lo que la, los españoles o los latinos más estudian? Inglés, todo el mundo viene a aprender inglés porque somos un poco... tenemos el inglés un poco oxidado y todo el mundo aprovecha para venir aquí a aprender, o sea, a estarse un añito o así, hacer un curso de seis meses normalmente. Eh, estudias por la mañana, trabajas por la tarde, o estudias por la tarde y trabajas por la mañana. ¿Cómo llevas el inglés Melo? Yo, bien, la verdad, sí. ¿Cómo lo aprendiste? Sí. Es muy curioso uh, sí. es, ¿no? ¿No? Porque Melo no ha venido con nosotros a estudiar inglés No, eh, además, muy mal ver Le digo a la gente sí, Si vienen a estudiar inglés Creo que un refuerzo muy heavy Es verte películas y series en inglés Y no solo eso, sino que verlas con subtítulos en inglés Porque por norma Tú cuando ves una palabra leída Sabes lo que significa Gracias a las clases y tal Si no lo buscas, pero es que además Así aprendes cómo se pronuncia Entonces... Desde pequeñita a mí me interesaba el tema y veía padre de familia en inglés y los Simpsons en inglés, entonces todo eso pues, me ayudó mucho. Me comentan que habléis un poquito más fuerte que los pájaros eh... en un lugar muy fuerte, quieren ser protagonistas en el live. Y Jonathan, ¿y tú qué tal vas con el inglés? Pues bueno, voy a ir ahí, cada día mejor. <risa> no, la verdad que bastante mal, pero bueno, voy, tengo que ir avanzando, pero de todas maneras yo me vendré aquí tres meses, bueno, tres o seis. O, sea, o, o, tendré, seis o, nueve. o seis o nueve. Depende de lo que me vaya haciendo falta, si son tres años, pues tres años. Pero bueno, si alguien del live se quiere venir conmigo, que me avise que me conmigo. Meses. No digas eso, que se viene todo no, el mundo. No, todos juntos. Pues claro, claro que sí. Muy bien. Eh, y hay que saber inglés para, para venir o no? no? Porque es la típica pregunta de no sé nada de inglés, no sé decir nada, ¿puedo venir? Hay mucha venir? gente que no sabe inglés. Cuando... Bueno, yo misma cuando llegué no hablaba nada de inglés. O sea, que para eso vienes, para aprender y para eso vas a la escuela. Con lo cual, no, no hace falta saber. Hay de todos los niveles, desde elementary que llaman, o sea de gente que no sabe nada, hasta, hasta Advanced y sacarte algún examen. Así que puedes, puedes venir con el nivel que quieras. ¿Y el tema de la edad? ¿Desde qué edad podemos venir o si hay una edad máxima? Eh, normalmente, nosotros tenemos mayores de edad a partir de 18 años y no hay edad máxima. Todo el mundo puede venir a estudiar inglés. ¿Y el tema trabajo cómo funciona? Eh, Así a modo general, o sea, quién puede trabajar, quién no y qué tipos de traba trabajos son más accesibles. Todo el mundo puede trabajar con el visado estudiante 20 horas a la semana um, y los trabajos que solemos encontrar, teniendo en cuenta que no hablamos inglés, pues son trabajos bastante básicos. Mucha gente viene pues, limpia, hace de babysitter, o sea de canguros, nunca mejor dicho, eh, mudanzas, camareros, trabajos muy básicos si no hablas inglés. Si hablas inglés, pues, pues vas consiguiendo trabajos un poquito mejores. Pero si vienes con un nivel bajito, pues tienes que pillar lo que puedas. ¿Y cuáles dirías que son las ciudades que tienen más ofertas laborales? Eh, las grandes, como Sídney, Melbourne, eh, Brisbane o Perth. Eh, sí, yo diría que esas, esas son las, las que... La mejo, o sea, yo creo que la que es más fácil o la que tiene más oferta laboral ahora mismo es Sídney. Ok, um, sé que en los vídeos y en los historísticos habéis comentado que Australia es muy caro. Um, ¿Qué es lo que habéis encontrado más caro? La cerveza. <risa> el alcohol, Sí, sí, el alcohol ¿Verdad? es bastante caro. Sí. Eh, pero bueno, en, en realidad es que al contarlo en dólares parece que también es mucho sí. mucho más caro. O sea, pero luego, haces, lo... Sí, exacto, luego lo cambias o sea, a euros y, y tampoco caro. es tan tan tan caro. Es, bueno, es como el precio, todo el rato es como el precio de una gran ciudad al final, pero claro, ves los precios en dólares australianos y te asustas un poco claro luego lo conviertes y dices, bueno, pues, claro porque, claro. porque un... hacer más o menos la conversión de un euro a un dólar ahora mismo está a 0.65 creo, o sea, quiere decir, a lo mejor si de Ves una cerveza a 7 dólares te asustas, 8 dólares. Yeah, pero sí, en realidad sí, sí, son 4 o 5, ¿sabes? Que, que, a ver, que sigue siendo caro. Sí, pero que porque... tampoco se va mucho de los precios españoles al no. centro. Sí. O sea, que... Lo único malo es que aquí es verdad que no puedes ir al super y encontrar una cerveza de lata por 30 o 40 o 50, no sé lo que vale en España, hace mucho que no compro ahí cerveza, pero que sí que tienes las latas esas súper baratas a céntimos. a céntimos, aquí eso no existe, porque los impuestos de las del alcohol y el tabaco son altísimos. Y me están preguntando el tema del alojamiento, que cómo funciona. Pues depende de lo que busques, pero vamos, nosotros siempre hay, hay residencias de estudiantes, hay, eh, también puedes buscar de la vida, buscar eh, casa compartida, eso es lo que suele hacer todo el mundo. Y familias, o sea, el tema del alojamiento aquí es bastante, bastante sencillo, eh, si no eres muy picky, que, que digamos, ¿eh? o sea que si buscas algo muy muy específico, pues a lo mejor te sale un poquito caro, pero si no, hay un montón de opciones de alojamiento. ¿Dónde os habéis alojado, chicos, vosotros? Pues en unas cuantas casas. Sí, en casas de la gente. <risa> sí, sí. ¿Y qué tal eso de compartir casa? Muy bien, bien. muy bien, la verdad que súper bien. Sí. Bueno, de hecho a mí me han contado historias. Ayer estoy hablando con alguien también en, en la barbacoa que me dijo que estaba viviendo en un hostal. O sea, que, y que estaba genial. Que estaba viviendo en una habitación con dos personas más y que no le cobraban nada porque trabajaba haciendo cosas para el hostal. Sí, o sea, eso es o sea. muy típico de aquí también. Uh -huh. Lo hace mucha gente. Para eh, no pagar alojamiento trabajas en el hostal. Y te dan una cama. Muy típico. Me preguntan, Marta, ¿cuál es nuestra diferenciación? Pues eh, yo creo que todavía sig sigue siendo lo y lo será que son los colaboradores. Que cuando llegues a Australia, estos pájaros. Son muy... sí, sí. A ver, ¿os calláis un poco? <risa> Por favor. <risa> eh, cuando llegues a Australia, eh, en vez de, imagínate que aterrizas aquí, conoce YouTube y te asignamos a una persona concreta. Eh, por ejemplo, digamos que te vas a Sydney y te asignamos a Sandra. Entonces Sandra a las primeras 24-48 horas pues te ayuda, queda contigo, te lleva al banco, te abre una cuenta bancaria, te lleva a comprar una tarjeta SIM de teléfono te muestra un poco cómo funciona el transporte público, eh, cómo funciona el tema de alojamiento y te ayuda o te orienta en temas laborales, pero no te busca trabajo. ¿vale? Entonces eh, en cada ciudad tenemos a dos o tres personas y siempre que llegues a Australia pues estarás al principio con alguien que eso ayuda mucho. Y eso, todo eso es gratis, o sea que está bien. Sí, que además son majísimos, ¿eh? Sí, Si ¿Sí las que... habéis conocido. Sí, son buena sí, gente. Sí, sí. O sea, os no mucho. Sí, sí, sí, ¿A, sí. ¿A quién habéis conocido? A Eli y a Sandra. A Eli, de Mali, sí, a Sandra, sí. luego Sonia que está en Gold uh -huh. acá es verdad. Claro, claro. <risa> sí, sí, buena, buena gente, buena gente. Y Borja, ¿no? Buenas. Ayer no estaba Borja. Ah, Borja también, sí. sí. Borja, también. Borja también, Muy bien. Sí, yo no lo conocía, Borja no lo llegué a conocer, no, no. Me preguntan también el presupuesto que deben tener en cuenta a la hora de, de empezar un un viaje, es, es complicado. Es muy difícil, ¿No? depende de los meses que se venga, depende de la ciudad a la que vaya, depende de donde quiera, si quiere una habitación individual o una habitación compartida. Lo mejor eso es que escriban a, a través del formulario de la web y entonces, dependiendo del, del presupuesto que tenga, pues eh, se le monta un viaje otro. Perfecto. Y el, um, el trámite así rapidito del, del visado de estudiante, ¿cómo sería? Eh, se hace todo online y se hace con una persona de YouTube con lo cual no tienes que hacer nada. Una persona te guía y te va diciendo exactamente lo que tienes que hacer, con lo cual es súper fácil. Perfecto. Lo primero es elegir curso, ciudad... Sí, o sea, primero se hace un plan de estudios, dependiendo de eso, del presupuesto que tengas y del nivel de inglés. Se elige escuela, dependiendo del presupuesto, evidentemente. Y luego eh, haces el enrollment, como se dice, la inscripción al curso. Y una vez tienes la inscripción, solicitas, solicitamos el visado y ya en cuanto tengas el visado ya puedes comprar los vuelos y volar. Me preguntan, o sea, exactamente nosotros de qué nos encargamos? De todo, exacto. O sea, de todo, desde que contactas hasta que te decimos qué escuelas eh, pues son las mejores dependiendo de tu eh, budget. De las ciudades, por ejemplo, si no sabes dónde ir, te recomendamos dependiendo de lo que te gusta, lo que no te gusta. Eh, te ayudamos también con la compra de vuelos El visado, todo el visado te lo hacemos nosotros O sea, lo hacemos nosotros contigo ¿eh? O sea, no es que nosotros te lo hagamos Sino que uh -huh. tú tienes que estar ahí también En el ordenador para decirnos eh, Tus datos Y luego se te asigna el colaborador Que es la persona que te recibirá en, en Australia Perfecto eh, ¿Cómo es más o menos la rutina del día a día? Chicos, por que la habéis vivido aquí un poco Contarnos cómo es aquí yo creo que depende mucho también del sitio, porque la rutina en Byron no va a ser la misma. que en Sí, Sydney. totalmente. ¿Cuál crees que es la diferencia entre Byron y o un pueblo así a grandes gran rasgos? Vamos, yo lo veo yo veo la gente tranquilísima. Sí, Pero totalmente, 3, es vaya. un poco más relax que, que <risa> sí. la City, o sea, la City es como muy, mucho jaleo, pues, digamos, como si estuvieras de Madrid y estuvieras en Barcelona, sí. que en Barcelona tienes la costa y ahí en Sydney bueno, también tienes costa y te puedes ir en un momento también. Sí. Pero no sé, ya se nota demasiado jaleo, todo esto. En mi caso estaría en, en algo como Byron. Sí, Byron o Gold Coast también tenía buena pinza. Sí, Gold Coast eh, también debe estar bastante guay. Pero sí, claro, todo depende. Al final, si es una gran ciudad, pues vas a tener el ritmo de la gente corriendo, currando tal Byron, por ejemplo, es como mucho más relax. También hay más opciones de trabajar. Exacto, eso En la City hay mucho más opción de trabajar que en una sí. zona costera, así como Byron. Aquí es más difícil encontrar un trabajo y en Sydney, o sea que si vas apurado de dinero, necesitas de verdad trabajar, nada más llegar, lo mejor es ir a una gran ciudad. Claro. Es... ¿Cuál es el...? Uh, ¿Me preguntan? ¿Cuál es...? Uh, ¿Verdad? <risa> ¿verdad? ¿Qué, tal, ¿Qué tal Manly para vivir? Que habéis estado ahí. ¿Es Eli? <risa> ¿Eli, estás es ahí? Eli, ¿estás ahí? Pues está mal. Hombre, hay 250 personas ya, ¿eh? ¿Eh? O sea, podría estar ahí. Eh, bueno, yo tengo unos amigos que están viviendo en Maldi y que les encanta Maldi. A Eli también le encanta Maldi, que es la colaboradora que conocimos. Sí. Y no sé, a mí me gustaría, la verdad, también. Al final sí, estás como un poquito más tranquilo, pero estás súper cerca de Silvio. Entonces... Tienes ahí también una opción que no es como Cindy como tal, pero está justo al lado. Tienes la playita, el sí. surf, ¿no? la gente que necesita trabajar, pero que necesita también estar cerca de la ciudad porque necesita dinero y tal, es una buena opción. Sí, es un poco como Barcelona y Sitches, ¿no? plan pim, Sí, pam. bueno, está más cerca, más el de Síndley sí, sí. que de Sitches. Pues dadme otra playita más cerca. <ríe> <a la ríe> <otra> playita. <ríe> eh, hablamos un poco de la beca, que veo que eh, no paran de preguntar cositas. Eh, aquí. Sí. <ríe> Cuéntanos un poco, Marta, cuál es el premio ¿no? de la beca que, que vamos a lanzar el 6 de febrero, que eso es en nada. En nada, ¿Cuánto? ¿ya no es que yo? Hoy es 2. Ya es que yo no lo sé. 4 de febrero, en dos ¿cuatro? días. Que no, hoy es 4. ¡Oh, es 4 de ayer! ¡Oh! <ríe> 3 bueno, para alguna gente que está viendo? Claro, ellos no están, están en el interior. 3, la mayoría de los que están sí, conectados. Siento, bueno, claro. Así nada, que chicos, para, que para vosotros listas. quedan tres días, para nosotros dos. Oh. Eh, <risa> pues el premio son los vuelos de ida y vuelta, que está muy bien. Bastante eh, bien. Vuelos sí. sí, es... gratis. Eh, un curso de cuatro semanas en Golcos. Que de hecho la escuela será Imagine. Que hoy la vais a ver. Sí, hoy vais a ver la escuela y... a la que era estudiar el que se lleve la beca en, en Golcos. Pues, que está muy bien. Imagine. Eh, Imagine se llama. Y el seguro de viaje Yati. Es decir, que está cubierto, está cubierto a nivel. Bueno, cualquier cosa que pase, eh, eh, que estéis cubiertos a nivel médico. Y 10 días de alquiler de una furgo, que es la la misma furgo que está... Muy guay. Sí. Con este furgo. Muy, muy guay. Sí. Así que bueno. está súper bien la beca. Oh, pues, sí. Vale, ¿y cuánto tiempo tendrán para participar? O sea, desde cuánto y hasta cuándo? Del 6 al 20 de febrero. Es decir, empiezan dos días para nosotros, en tres para la mayoría de vosotros, y tenéis pues, esos 15 días para participar. Y el 25 de febrero, es decir, cinco días después, eh, se dirá, bueno, se saldrá ganador. Lo que incluye la beca es solo lo que hemos dicho, o sea, todos los gastos que no están sí, en el, el, el jovenito, premio. Sí, no, no, no entra comida ni nada de esto, simplemente los vuelos, el curso, el seguro. Y la furgo. Que no es poco. Que no está nada más. Simplemente ¿Sabe? eso. Solo no, no eso. ¿Vais a participar o qué? Sí, sí, sí. Eh, bueno, vaya, debilado. toda mi familia la voy a poner ahí. Dale, dale, dale. <risa> Muy bien. Um, vamos a tirar un poco lo que tendrán que hacer los participantes para poder llevársela. Pues tendrán que subir una foto en su perfil de Insta. Eh, y taggear... Evidentemente, mencionarnos a tú ya que le hemos hecho, darnos ahí un poco de... Y poner un hashtag love. Un de apoyo, de love, claro, un poco de, de amor y el hashtag beca tu. O sea, muy muy fácil. Muy fácil. Muy fácil, fácil y sencillo. Súper fácil. vaya el que no lo hagas porque no quieres. Exacto. Para un, la super beca. Eh, a ver si hay alguna pregunta más... A ver, me meto, te voy a hacer aquí. a ti. A, claro. esto. a mí no, a mí no me grabes. A ver, ¿con quién te has venido ah, ¿para de qué... acompañantes en este viaje? Dicen, ¿para qué fecha sería la beca? O sea, tienen un año. El ganador para tiene un año gastarla, para, gastarla, ¿no? para gastarla, exacto. Un año. Sí. El sorteo, o sea, será... Eh, nos miraremos todas las participaciones y eh, Melo y Jonan, junto con nosotros, eh, elegiremos la que más nos guste. Así que hay que ser un poco cre sí, exacto. Cre Sean sí, creativos. Sí. Sí, sí, Eso sí, sí. Hay, que hacer, hay que ser mayor de 18, que me están preguntando la edad mínima. Sí, claro. Sí, hay que ser mayor de 18 porque... Porque bueno, hay que serlo. Eh, es así las cosas, la vida es así. Ay, ah, si después de la beca os queréis quedar más tiempo, no pasa nada porque se puede alargar el visado sin Exacto. ningún problema. De sí, hecho, totalmente. casi todo el mundo que ha ganado becas con nosotros, que hemos hecho ya como, no sé, a lo mejor 10 o 12 o 15, no tengo idea, me lo estoy inventando, eh, to, casi todo el mundo, yo creo que se ha quedado más tiempo, unos 3 meses o 6 meses alargan. Ya que tienen el billete de avión, pues aprovechan. Sí, sí, sí. Ay, mira, una pregunta sobre animales. Uh -huh. Insectos peligrosos. Insectos peligrosos, pues de momento Yo, hemos... no hemos... Vaya, me no me, me ha picado mirado. ni un mosquito, o sea que. No. Vamos, bueno, a mí me han picado mosquitos, pero lo vaya, tengo estoy que estoy Bueno, no, la verdad es que una tarántula ahí. Pero nada. No, pero. ¿Qué habéis visto? A bueno, a hemos visto... La araña jugura, del sapataki. La, la vimos en y otro día. Un... Insecto o animal. Eh, Insecto animal total. Eh, un Wallabee, vimos el otro día también. Eh, cuando est estuvimos en Mali fuimos como al acantilado, Eli. ¿Te acuerdas? Y nos dijo, sí. mirad para allá. Y de repente vemos en los árboles unas telarañas con arañas así. En plan, y ellas no eh, son muy pequeñas. Son, <risa> luego eh, dragones también, esos water dragons. Que son uh -huh. preciosos. Pero bueno, supongo que te tendrías que vivir más tiempo como para tener más experiencias con algún insecto, no. ¿no? Sí. Porque tan poco tiempo no te da Totalmente. tiempo. ¿eh? De hecho, hace. Bueno, en Navidad, ¿no? Fue que abrimos el garaje y teníamos una pitón Una pitón aquí, sí. Bastante uh. grande, bastante grande. Estuvimos jugando con ella. Son, son muy guays. ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Nos encontramos una <risa> pitada y jugamos con ella. <risa> No tanto. Quiero decir ahí con, el, con un palito. Pop, pop, pop, <risa> y no la sacamos, la dejamos ahí. Estuvimos a la bañera con ella. <risa> Imagínate. La no, no no la sí, Manuel. Aquí la tenemos. si sí, sí, la ten... <risa> seguimos conservando. Oye, a ver si va a haber alguien aquí menor de 18 que no se vaya o que no se piense que no puede ganar el premio porque lo puede ganar algún familiar Suyo. O algún <risa> amigo de repente que piense también en él como regalo. O bueno, nos, sí, nos sí. puede seguir y en las próximas becas, claro, cuando sí, ya sí. cumpla 18, pues sí, sí. participa. Bueno, y pues ya a de 15 se va a morir esperando. No, hombre, no, son tres años, pero son muy rápidos. <risa> <risa> si sí, es que si no, aquí en Australia tienen que tener un tutor, ¿no? Y se complica la cosa. Sí, no, además es que ahora mismo no, o sea, no trabajamos tanto con menores, porque es exacto, deberíamos ponerle un tutor legal y tal, y, y todavía no eso habido, no, sí, no llegamos sí. a eso. Me preguntan qué tipo de foto eh, tienen que subir. Tienen que ser creativos, yo creo que no... no o sea, puede o sea ser temática que... viajera. Claro, temática ¿no? de repente viajera, un libro sí. en una playa, ¿no? Así Un poco estoy relacionado con mar, con... En la ¿no? playa o, qué? o yo qué sé, que algo que, sí. que denote que te... Bueno, un koala, o... si tenéis por allí por España un <ríe> koala. Sí, una pitón también está bien, he <ríe> jugado una pitón. <ríe> Muy bien, a ver qué más preguntan por aquí. cuánto estaréis por Goldie? Pues fueron ayer a Gold Coast. Uh -huh. ¿Qué tal? La barbacoa. Al... El sur. Bien, el sur, súper bien, la verdad. Muy bien. Luego la barbacoa, muy bien también. Estuvimos ahí del Chile con mucha gente, muchos estudiantes de Aussie Sí, sí, todos fuimos. Y Guitarrita. Sí, sí, <risa> estoy... qué gusto, por favor. Estuvimos tocando la guitarra tan sí. a gusto. <risa> Estuvimos tocando como si yo lo hubiera tocado. O sea... <risa> Melo, me lo tocaba. <risa> No, no, fue muy guay, como que todos son muy majos claro, como están aquí en plan predispuestos a conocer, o algunos vienen solo y tal, están todos súper abiertos, o sea, vas a hacer amigos así. Sí, guay. sí, totalmente, sí, eh. sí. por eso no habría problema, si, si sois poco sociables o de repente está como vergüenza conocer a gente, no os preocupéis. No os preocupéis porque vais a tener cero problema en conocer sí, gente sí. nueva. Me preguntan por los sueldos comparados con España. Bueno, te da tiempo a ahorrar, ¿no? O sea, depende mucho el, la hora. O sea, aquí se, se mira mucho, como son trabajos por horas, eh, cuánto te pagan la hora. Eh, depende del sitio, o sea de, otra vez, de la zona en la que estés, pero normalmente el salario mínimo mínimo, que es raro también que te paguen el mínimo mínimo, creo que está ahora en 18 y medio la hora. ¿vale? Eh, aquí, limpiando de camareros, tal en Byron, por ejemplo, están entre 22 y 25 dólares la hora, fines de semana 30, incluso public holidays, hasta 40 dólares. ¡Qué bien! Sí. Eh, en Sydney, pues se paga un poquito mejor o un poquito peor, depende de dónde acabes. Eh, pero también el alojamiento es más caro. Entonces, eh, pues eso, yo, yo calcularía unos 20, 22 dólares la hora, tirando a lo que sería lo, lo general. Muy bien. Eh, chicos, me preguntan qué es lo que más os ha gustado de Australia, de momento. Jonan, cuéntanos. Lo nos ha gustado. <ríe> espera, espera, no. espera. preguntarme. Sí, sí. Me preguntan si Jonan va incluido en el premio. Bueno, quién sabe, pues la verdad es que yo me vengo en un momento, si ganáis y si no tengo problema. Buenísimo. Eh, a ver, en realidad la ruta en bici ayer fue súper guay, fue ayer. Fue yo, antes, antes de ayer. el madre mía. A ver, fue muy guay. Pero claro, es eso que si no te ves en el... O sea, si no estás haciéndolo, no lo haces. Ya, ya, o sea, si sabes lo que es previamente. A ver, que hicimos una sí. ruta en bici, vaya. Que nos pensábamos que iban a ser 50 minutos se y acabaron siendo dos horas y medio. Sí. O sea, que nunca sabes <risa> las distancias aquí, ¿eh? Que eso es cierto también. Se Tampoco se, poco, sí, ¿verdad? se engañan un poco las distancias. Con el calorcito. Uf, qué calor. Madre mía, por favor, e hidrataros muchísimo, ¿eh? Porque sí, sí, si no... Sí, muchísima crema, mucho ¿Os quedaréis así? si tuvierais que elegir entre lo que habéis visto de Golcos, que es que ha sido muy poquito. Es que claro, no claro. lo he visto tampoco. Nada. Nada. Sydney, Pyro, o sea que sois más de ciudad o de pueblo. Yo me vendría más a, a pueblo, pero porque lo que vivo en España es ciudad, entonces vendría algo sí. como algo. Diferente. Cambio. Yo, Maldi, es que me gustó mucho Maldi. O vale. sea, Byron me encanta, pero sí que es verdad que me gusta mucho también tener la opción de poder irte al centro, cogerte el ferry, plantarte en un momento allí. Y hay mucha gente que, la ciudad. Hay mucha gente que le encanta a Byron para venir una semana de vacaciones, pero que le falta luego, aquí uh -huh. hay claro. poca actividad. Sí, claro, yo de repente, pues que tienes tres días libres, pues te coges el avión y te vienes a Byron de repente. Y... Sí, vale, ¿no? está muy bien, la verdad es que es como una, la opción como más completita, ¿no? ¿Y Bondi? ¿Estuvisteis, no? Sí, sí, sí, también, también. Es una zona muy famosa también, eh, o sea, que van muchos estudiantes a Bondi a estudiar, uh -huh. tenemos un par de escuelas ahí, va mucha gente, pero me han dicho, yo hace tiempo que no voy por ahí, pero me han dicho que está muy petado, ¿no? ¿Lo visteis muy peta? Hombre. Había, había gente, pero es que es tan enorme. la playa que para que se pete realmente. ¿sí? <risa> <risa> pero sí. Sí, pero tampoco hemos visto un sitio muy, muy, muy, muy. No. No. Que habíamos dicho <risa> que, hay, que, hay, que hay mucha gente lo que sea. Pero sí, Mali yo creo que es una, una opción bien. Y, es, y Eli y él estará contenta porque dice que no va mucha gente ahí. Comparado con Sis Nini o con tal. Con ¿no? Rivar. <risa> ir a Manly, directos, a ver a Eli. <risa> Ojalá Eli por aquí detrás con ¡Viva Mali! ¡The place to be! <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, es que hay muchas preguntas, es complicado esto. Responder a todos es imposible. Me preguntan qué nacionalidades pueden participar en la beca. Eh, todas no. Todas las hispanohablantes, sí. es decir, España, Latinoamérica, todo, todo. todos. Todos los que estáis aquí, porque nadie está hablando inglés. Así que todos podéis participar hey. eh, ¿Ya últimas preguntas? Sí A ver... ¿Guardaréis el directo? Sí Esta la sé yo eh, Resumen rápido, mejor lo miráis todo enterito. Eh, Para la gente que ha llegado tarde, ¿no? ¿Sí. ¿Se puede encontrar trabajo desde España? No no. muy complicado muy complicado básicamente porque los trabajos vuelvo a repetir son bastante dependiendo del nivel de inglés básico y si tienes buen nivel de inglés igualmente tampoco vas a encontrar trabajos en España hay mucha gente aquí buscando trabajo eso sea, no, tiene que ser presencial sí y aquí son muy de de conocerte de Facebook face. vale dos últimas que me han gustado una es eh, más o menos el precio del alojamiento y la segunda es: eh, ¿qué tipos de cursos BED hay? O sea, ¿qué se puede estudiar así de curso BED? Alojamiento depende otra vez del sitio, de la zona. Si de quieres, claro, claro, si quieres vivir en una zona súper cool de Sydney, pues te va a costar la habitación eh, 350 dólares o 300, si compartes o no. O sea, si dentro de. No solo compartir en una casa, sino compartir en una habitación. Eh, hay mucha gente que comparte habitación para que les salga más barato, a lo mejor puedes pagar 200. Eh, ¿Sería a la semana? Sí, a la semana, gracias. Sí, sí, importante. Sí, sí, importante. No es cada mes, es yo, no, yo no tengo interiorizado el tema de las sí. semanas, pero es verdad, allí sé, en España o en Latinoamérica, yo creo que todo el mundo paga por, por mm. meses. Aquí se paga todo por semanas. Eh, tener en cuenta que 200 dólares, sé que hay muchos españoles en cuanto a pesos y colombianos, italianos, no sé tanto. 200 dólares no son 200 euros ¿vale? eh, hacer la conversión porque luego la gente se asusta y, y es bastante menos eh, pero por ejemplo aquí en Byron ahora no hay ninguna habitación individual por menos de 250 dólares seguro eh, el tema de vivir solo en un apartamento que mucha gente lo pide es impepinable no ¿O sea, <risa> no no no no, no. no. <risa> no es una opción, vas a pagar pues 400, 500 dólares, pero no solo eso, es que no te la van a alquilar como estudiante. Aquí es difícil que te alquilen una casa para ti. Eh, y eh, pues Melbourne y Brisbane más o menos están en, por el precios un poquito más bajitos que Sydney. digas por 200, podrías encontrar una habitación. Y Perth también vuelve a ser un poco cara, como 250 o así. La más cara Sydney, pero también es verdad que son los salarios más altos y más oportunidades laborales. por lo cual se compensa ahí. ¿Tema ¿Temabet? Pues es que hay de todo. O sea, puedes estudiar desde eh, marketing, business, eh, para hacer eh, temas con niños, eh, temas de psicología, recursos humanos, fitness también. Fitness, deporte, surf. Yo eh... sé que Jonan tiene un ambiente uh -huh. totalmente, submarinismo, pues, bueno. instructor. Instructor de submarinismo. Ahí. Es, que es, es o sea, Me es lo haría... General. canto. Hay, hay, ¿Hay? Hay, hay baile, o sea, hay dance, The Dance Factory, eh, hay de Perfecto cine, para la gira. Hay, hay de todo, de temas de, de, como de animales, eh, no veterinaria como tal, son estudios profesionales un poco más... Eh, o sea, son undergraduate que se llama, es decir, por debajo de una carrera, es como una formación profesional, a lo mejor es para asistente veterinario, eh, o sea, hay de todo, yeah. de todo. Lo que pasa es que, evidentemente, como sabéis, eh, estudiar en Australia realmente tampoco es tan barato, ¿no? Dependiendo del curso, si es muy específico, pues te sale un poquito más caro. Perfecto. Pues eh, nada, voy a decir todas las dudas que tenéis, ¿vale? Que son muchísimas. Podéis entrar en nuestro blog en la web y ahí hay muchas dudas resueltas, ¿vale? Um, y si no, también nos podéis escribir... Marta, ¿nos das el correo? Eh, ¿En general? Sí, o okay, que vaya a, tra a través de la web, mejor. Claro, a través de la web, en, la formu en el formulario de contacto, pueden dejar claro. ahí todas las dudas. Y si no, a hello.youtubeproject.com. ¿no? Perfecto. Pues nada, chicos, me dicen que nos mandéis un montón de besos, saludos, porque están todos súper emocionados de teneros aquí Hola. en directo. Así Hola. que, Besitos. a ver juntaros así, que no se ve nada. Ay, chao! chao, chao. ¡Adiós! adiós bien! ¡Gracias! ¡Que vaya bien! ¡Ganadla! ¡Tu magia! <ríe> <ríe> ¡Participad! <ríe> Ay, no sé cómo se para aquí yuhu, ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Muy, ¿no? wow. Muy ameniz! Oh. ¡Qué duro! En live. <ríe> ¿se guarda solo?